en el día de hoy que es viernes viernes 3 de enero del año 2020 como decía serio primer viernes del año Ay, 2020 sí. y que rápido llega a la conclusión de esta semana eh, eh, oye, que... y lo grande del caso que la gente no hay nadie que ha dicho de que hoy es viernes el cuerpo lo sabe porque con no, tanta pues no, claro, no, Ya el cuerpo los hace rato. Así que tal cual nosotros pues, anunciáramos al principio del programa que vamos a tener en la entrevista eh, VIP a un joven político ¿verdad? incursionando en esta, en esta área en lo que tiene que ver con eh, las candidaturas. Pues él tomó esta decisión de también ser parte de lograr a descentar la sala capitular de aquí de San Francisco de Macorís, y eh, permitiendo ¿verdad? Eh, que lleguen a ocupar espacio eh, personas con nuevas ideas eh, en pro de que nosotros podamos tener un municipio eh, donde Puede ser totalmente diferente, que a eso es lo que nosotros aspiramos aquí en San Francisco de Macorís. Está con nosotros nuestro buen amigo, un joven dirigente del partido de la liberación dominicana y que por primera vez se la juega aspirando a ser candidato a regidor. Está con nosotros Alejandro Mato. Hermano, bienvenido a este contacto diario. Muchas gracias. Bendiciones para ustedes y feliz año nuevo sí, para sí, ustedes usted. y todos los televidentes que nos están viendo. Amén, que así sea. Eh, iniciando este conversatorio, Alejandro, fuera interesante porque pues, conociéramos un poquito todavía eh, de qu quién es Alejandro, de dónde viene y cómo incursiona en esta área eh, de la política. Bien, mi origen, aquí de, soy de San Francisco de Macorís. Mi padre, siempre tengo eso de recuerdo, duró muchos años, porque muchas personas sé que lo conocen en este pueblo, de San Francisco, él era rojero. En la calle San Francisco y en la restauración, frente a la barra del polo, él tenía una caseta de, de relojería. Y yo de pequeño me crié con él ahí. O sea, San Francisco ver, con restauración. Sí, donde estaba el famoso picapollo de José. Ahí tenemos muchos años, ahí prácticamente ahí fue que yo me crié. De manera humilde, mucho esfuerzo trabajando, pudimos lograr hacer una carrera, eh, somos abogados. La política siempre me apasiona, la política y más lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Hemos hecho un trabajo... Perdón Alejandro, pero su papá está vivo todavía. Sí, él está vivo. Yo lo estoy relacionando inmediatamente, sí. usted me dice que papá es relojero, sí. restauración con San Francisco, y ya lo estoy relacionando, sí, sí. Sí, porque que todo aquí lo, lo, sí, sí. lo conocen él, él era relojero porque ya está retirado, no está ejerciendo esa labor, pero sí todo el mundo aquí en San Francisco lo, lo, lo conoce y para mí un orgullo. Venir de una clase baja, realmente, muy humilde, pero con muchos valores. Y eso es lo más importante en nosotros, que le han dado frutos realmente. El esfuerzo, que con tanto esfuerzo y la crianza que nos dio, y hemos ido avanzando. Eh, agradecemos a Dios cada oportunidad que se nos ha dado. Duramos en, en INAPA ocho, a, ocho años como supervisor. Luego me retiré, me fui a Santo Domingo, vine y me dediqué a lo que son los negocios de, de Claro, ...somos distribuidores de Claro... ...tenemos aquí una tienda de celulares... ...la 27... 27 ...Casequina Castillo... Castillo correcto. ...correcto... ...y nosotros... ...hace año y medio ya estamos como... ...encargados de pasaporte, eso nos dio una, un privilegio... ...y la confianza que tuvieron en nosotros... ...tanto como profesional... ...y como político, porque son... ...instituciones políticas, pero se necesita... ...una combinación... Eh, ...una persona honesta... ...y con capacidad y nosotros nos sentimos muy, muy, nos sentimos muy agradecidos por la confianza que nos han dado de representar a esa institución aquí en San Francisco de Macorís la, la, la afición por la política y tener afición por un partido político es una cosa pero lanzarse al ruedo político y optar por una candidatura es diferente ya y después Sergio de venir a es, hacer ese sí, sí, sí, de los sectores humildes sí, realmente con y déjame con decirte esfuerzo. que ese tipo de personas y el, a los que él ha optado eh, tiene un conocimiento de causa porque tiene muchas personas que en su en su, en su su medio ve cómo se desarrolló. Y ya también ve ese roce humano que hay ahora, que prácticamente es diferente la, la, para ser elegido en esta en este en este tramo de la política, que es la regiduría. Ya no es una cosa que vamos, sacamos 200 mil votos, tú vas, tú vas, tú vas, no, no, no. Y ahora hay que buscarse los votos y esa es una ventaja que tienes tú en relación a, al, al medio que te criaste Ahí sí. mismo, en ese mismo orden Entonces, ¿cuándo decide Alejandro? Exacto. Después de todo ese proceso De venir de, de una clase humilde Ese esfuerzo Su papá, un humilde relojero De la calle Restauración Esquina San Francisco eh, Creció ahí Se hace profesional eh, a, a, Un tiempo significativo en Inapa Actualmente director De pasaportes... ¿Cómo, cómo de, ¿cuándo y cómo decide Alejandro, ya incursionado de la directa a la política y ahora todavía con mucho mayor ímpetu ser candidato claro, a la ley? Claro. Sí, claro. a, eh, mira nosotros a raíz de la ley, de la aprobación de la ley 33 y 18 nosotros vimos la posibilidad de que nueva generación surjan en lo que es la política y tengan la, Surgen y la posibilidad y elegida. sí elegidas o sea, es algo muy significativo para, para mí, yo vi la posibilidad de que la sociedad que conoce a uno eh, cuando uno va surgiendo, ve el trabajo social y político que uno va realizando, que siempre lo, lo hemos hecho, pero de manera tímida, porque nunca hemos ido ni siquiera a los medios, pero hemos tenido un trabajo político realizado. Eh, actualmente yo soy secretario de organización de uno de los intermedios de, de la zona de Vista del Valle. O sea, hemos hecho un trabajo y nos conocen, incluso ahí internamente no fue muy bien, porque la gente conoce la labor, pero eso no, no sale mucho a la luz. El trabajo solamente resaltan algunos eh, dirigentes. Pero uno siempre hace su trabajo eh, O sea, que mañana Alejandro, <coughs> perdón, usted eh, sale regidor como se espera que, que sea, sale regidor, mucha gente va a decir, pero a Alejandro, bueno, lo que pasa es, como te voy a enseñar, el trabajo que ha hecho a lo interno en su sector, que lo conocen y lo, lo van a beneficiar, dándole la confianza de llevarlas a la capítulo, de ahí es que viene el trabajo y por eso que, es. que usted aspira a que lo reconozca. Así es, así es, y por eso participamos entendemos que el ayuntamiento es la entidad pública que más cerca está de la comunidad y siempre hemos estado de mano a la comunidad y a través de, de ser regidor podemos estar presentes con la comunidad y ser la diferencia porque muchos muchos regidores se desconectan totalmente de, de las personas, de la comunidad, de la junta de vecinos, se desconectan y es un error porque el buen ejercicio de un regidor se desconectan cada cuatro años claro. se, se reconectan uh -huh. es, es, es difícil, tú, tú vas a hacer un buen trabajo porque las la comunidades tienen diferentes situaciones, de dificultad, problemática, y tú lo sabes, puedes representarlo a ellos y al el ayuntamiento, y tú yendo a la comunidad y viendo la necesidad que tienen. Y son necesidades que son cambiantes, porque puede ser un problema de una cañada, eh, cualquier situación, pero se resuelve, pero mañana hay otro problema. Entonces, si tú no te mantienes continuamente visitando la comunidad, tú no sabes. Mira, no hay, hay un detalle que, que tienen los... Lo... Los políticos en campaña, y, y es que eh, son expertos en reconocer las, la, las prioridades y son expertos en descubrir los problemas de, la, de, de, de su medio. Pero inmediatamente ganan, yo no sé qué pasa, pero hay una necia que se olvida de que ya ese análisis que hicieron en campaña ya no tiene validez porque se olvidan en esos cuatro años y retoman el tema cuatro años después. Eh, ¿Será tú parte de ese de ese, de ese de ese mecanismo que estamos acostumbrados a ver? Estamos obligados a cumplir con, con la sociedad. Y más cuando hice mención de la misma la, de la misma ley, por la forma de elección de los candidatos. No es como antes. Anteriormente se, los candidatos a regidores eran Señalado. señalados y por, y por arrastre. Ahora no. El regidor es una, una nueva eh, expectativa que se sí. está viviendo. Porque ahora los regidores que se, que van a ser electos el próximo 16 de febrero serán de manera directa y están obligados a cumplir la, a la comunidad y a la persona que los ayudaron. ¿Por qué? Porque es diferente a otros procesos. Los regidores que están no tienen ningún compromiso y se desconectaban. Ya tenían su curu. O sea que no le pasan no balance. Nada. La sociedad no claro, le pasa balance. Eso hace Alejandro, eh, Sergio hablaba de conexión y de reconexión. ¿Cómo pretende Alejandro... Eh, permanecer conectado con su sector, por poner el sector que es donde tú vienes, que es Vista al Valle, que es un bastión, que, que que es ese, otra ciudad, No, No es otra ciudad, Vista al sí. Valle. ¿Cómo pretende Alejandro mantenerse conectado ya siendo regidor? O sea, ¿cómo pretende ayudar a ese sector desde la sala capitular? Con visitas, no solamente recibiéndolo en, en el ayuntamiento municipal, sino visitándolo. Esa es mi prioridad y dentro del planteamiento que hacemos es esa, la visita, que ha tenido muchos resultados positivos. El presidente Danilo Medina ha tenido éxito en su gestión por esa visita sorpresa. Entonces Nosotros en lo municipal queremos hacer lo mismo, visitar la comunidad, hablar con las personas, cuáles son sus necesidades y así nosotros podemos entender y ser sus representantes en la comunidad. De esa manera tenemos una conexión con la persona y con la comunidad, permanentemente visitas. Esa es la mejor opción, porque así nosotros sabemos cuáles son sus problemas. Si usted se desconecta, uno puede saber, y, y, se, y vuelve cuando viene un proceso electoral, eso es fatal. Entonces entendemos que las visita, el Ayuntamiento Municipal tiene dos sesiones, pero hoy los otros días, vamos a visitarlos, sí, sí. vamos a trabajar. Ahí hay que tener trabajo fuerte. Y, y en, esas, en esas ideas es que nosotros estamos marcados para lograr tener una, una gestión de éxito y de transparencia, y complacer a, a, a la ciudadanía dentro de las posibilidades que sabemos que tiene y las limitaciones que tiene el Ayuntamiento Municipal. ¿Cómo nosotros, ese público que nos está viendo y nosotros que tuviéramos la intención, podemos votar por Alejandro Matos el 16 de febrero, que son las elecciones? Y ya ahorita, ¿eh? Sí. Eso ahorita, ya nosotros, bueno, el 16 de febrero solamente se va a, a, a votar por lo municipal, por la alcaldesa Miledis Núñez y por el regidor de su preferencia, Alejandro Matos. Entonces... So, ya los los procesos ya eh, Congresionales y presidenciales En mayo Pero ahora solamente estamos, se está enfocando En lo que es lo municipal Alcaldesa y, y el regidor de su preferencia qué bueno Alejandro, pues nosotros agradecidos De que usted haya Bueno, eh, la primera televisión que hace Y eso tiene algo interesante y es como dice Alejandro, no hemos hecho ningún tipo de publicidad abierta y yo estoy eh, percibiendo que es por la seguridad que él tiene de que va a recibir el apoyo por su comunidad, producto que viene de ahí, de esa comunidad, de que ha crecido ahí y se ha hecho todo un profesional ocupando posiciones de eh, cimera, ¿verdad? Y él... Confía en que ese sector o ese sector le van a dar el apoyo el 16 de febrero. No necesita publicidad porque la publicidad la hace él a lo interno de su sector con el trabajo que ha venido realizando. Así es. <risa> Muchas gracias por la invitación, es un honor para mí y, y vamos a estar más pendientes en los medios ahora porque necesitamos que muchos, muchos sectores que no lo conocen, no lo conozcan. Y yo aparte de ese sector he vivido en otros sectores también desde pequeño ahí llegué y duré, duré más años viviendo, pero me conocen en otros sectores también, y, bueno. y vamos a ser un regidor de, de San Francisco de Qué bueno Alejandro, pues gracias de verdad, ojalá y nosotros podamos tener también la dicha, como usted señala de tener jóvenes profesionales, eh, honestos y con la capacidad suficiente representándonos en la sala capitular porque para nadie es un secreto que hasta el día de hoy los que nos han representado en la sala capitular, realmente hay que decirlo Salvo algunas excepciones, salvo algunas excepciones, nos han desfraudado. Y eso no hay que ir muy lejos para no, uno eso no. percibir eso. Gracias no. Alejandro, y ojalá que jóvenes como usted puedan subir las escalinatas de nuestro ayuntamiento municipal el próximo eh, 16, sí. bueno, posteriormente dieciséis en abril en, en, abril, ¿sí? ¿En abril, ya claro, en la posesión de abril. inmediatamente, claro, ah, gracias Alejandro por estar muchas, muchas con gracias. nosotros gracias. Si a ustedes decirle que se mantengan ahí porque al regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla tratado de hacer como siempre con la mayor objetividad posible, así que no le cambien que en breve regresamos